Gregory Reyes denunció este martes que agentes de la policía municipal penetraron a su residencia en busca de nacionales haitianos, considerando la acción como atropello a la propiedad privada. Nosotros tenemos el derecho de mudar a la gente que nos quiere, ¿eh? ¿Tú ¿me entiendes? So, para ellos cruzar esa puerta, debieron de, de notificarnos nosotros, o simple, ir con una orden de un juez, ¿me entiendes? So, ellos violentaron todos los lo derechos de uno. Y nosotros vamos a. ...actuar eh, bajo lo que nos para, que es la ley, ¿tú me entiendes? Eh, Alex tiene una gente que no lo está incluyendo como debe de incluirlo... ...lamentablemente están haciendo lo que, le, lo que le da la gana... ...y la cosa no debe de ser así, eso es lo que yo entiendo... ...y todo lo que tiene tres de frente sabe que ellos actuaron mal. Presionamos al alcalde Alex Díaz sobre el hecho y alega lo siguiente... Hay que ver hasta dónde esa eh, eh, denuncia eh, tiene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 vayan a las instancias del lugar y nosotros también pueden venir aquí y le vamos también a apoyar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.